Y la cosa sí se quiebra. Se quiebra. Y mm. nunca debes olvidar que la redacción es una enorme. Polla. Hola, hola. <risa> Déjenme añadir un saludo a Epi. Qué gusto ver. Qué es mi <risa> mamá. Lino a mí. <risa> <risa> es <risa> mi ¿Con oh, mis dientes son dientes? O igual que este fondo, es la base entera de mi pinche karma Masturbándome sin piedad Bolsa de cine ¿Qué? ¿Perdón? Dan, ¿por qué usas una capa? Soy Batman Las barbas de Merlin. tú debes de ser Harry Potter. No, es una licuadora. Tu pene es una leyenda. Por cierto, ¿dónde están? Harry, te veo un poco tensa. Las tomo las pastillas, ¿no, mames? Harry, cógeme. ¿Qué? Ahora. ¡Ah! ¡Se sacó la shusha! Pasen, mi casa es su casa. Cés, ve a la cocina y ordéname una de esas sas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿Dónde vas? a comprar una. ¿Qué, ¿Qué a comprar? Una. La... Sí. ¿Probaste tu guacamole? Sí, le falta. Mamón y sal, yo te quiero. Tal y como estás, no se falta cambiarte.